Miércoles 30 de marzo del 2022, bienvenidos a Cotorreo Financiero, les habla Jesús Villarreal, bombero, y aquí conmigo está Javier Garza. Hola bombero, hola amigos de Cotorreo Financiero, buenas tardes. Síganos por las redes sociales de Ciber TV, tanto en Facebook, Instagram y en YouTube. Y el día de hoy, bueno, eh, principalmente Javier, creo que pues, hay, hay varias cosas en cuanto a, a... como que ya hemos leído un poquito que puede ser el final de la, de la guerra o que están algo negociando, no sé... Ahorita más o menos qué opines. He estado leyendo, eh, me compartiste una presentación y, y cierta información de un fondo que creo que la, la, la, la tesis de inversión de ese fondo es, es correcta y, y, y, y para muestra el desempeño que han tenido a lo largo de los años, que es algo que quiero comentar contigo. Y también me gusta mucho, que es algo también que quería tocar y a ver si me puedes apoyar con tu experiencia, hablar un poquito de los sectores. Eh, que, que, que bien nos has dicho que de repente el tema de, de alimentos, el tema de energía renovable y cosas así, pero hablar como decir, oye, tecnología, eh, servicios, todo es un poquito. Entonces, pues no sé, Javier, ¿con qué empezamos? Con <risas> todo gusto, pues con, con todo el ánimo y con todo el cariño de siempre estar nuevamente aquí en Cotorro Financiero contigo. Humberto, muchas gracias por la invitación. Y como bien dices, pues las últimas noticias del día de ayer en donde Rusia y Ucrania aparentemente están diciendo por su lado Rusia que... Eh, eh, va, va a moderar los ataques, o sea, diciendo que está a punto de moderar, de, este, de, de, de detener todos estos ataques, y Ucrania que sigue insistiendo a la OTAN eh, y sigue insistiendo al mundo que, que los ayuden y que los protejan. Creo que el mercado está leyendo que estos países están eh, aparentemente llegando a, a algún acuerdo. Eh, no, no, no hay más información al respecto, pero se respira un eh, ambiente un poquito de más calma y de más tranquilidad, bombero. Sí, eh, se nota eh, con el petróleo, ¿no? También, o sea... Sí, sí, sí, el petróleo y, y los granos que que habían sido uno de los principales sectores que, que habían subido mucho en las últimas semanas, en el último mes, por, por la producción que tienen estos países, bueno, pues ahora eh, eh, han, han caído de manera dramática. Eh, me parece que el petróleo ya estaba por debajo de los, de los 100 dólares. Vimos también, me voy a salir un poquito, vimos también cómo el tipo de cambio aquí en México, eh, después de la subida de las tasas de Banco de México, ¿Cómo cotiza abajo de los 20 pesos? Pero creo que esto es un poquito de, de aversión al riesgo por parte del inversionista en donde está dispuesto a ir a buscar y a encontrar... Eh, eh, opciones de inversión, quizá con un poquito más de riesgo como puede ser los países emergentes, entonces parece que este, este tema de la guerra se está calmando poco a poco, esperemos que llegue a su fin pronto y que y pues a esperar los reportes financieros que ya estamos a la vuelta de la esquina en los okay. próximos 15 días. Ahorita que tocas el tipo de cambio, vi un dato muy curioso, que no sé si lo observaste tú, eh, digo, no, no, no corroboré la fuente, pero se me hizo bien interesante porque se ve muy truqueado y no sé si ahorita con la relación presidente Salinas Pliego, por ahí vaya, o algo así, pero por ejemplo, el 22 de marzo, el 23 de marzo, el 24 de marzo y el 25 de marzo, esos cuatro días, el tipo de cambio se, se contrajo 0.45%, los cuatro días, no es como que un día 0.44, otro día 0.46, no, los cuatro días se apreció se, se apreció el peso casi punto, medio punto porcentual pero pero el punto 45 idéntico uh -huh. como si hubiera algo sin o sea como si hubiera ahí un algo hecho este como como algún derivado alguna cosa que, que y que, que, te, te menciono este, que, que ha sido como que muy famoso eh, Electra o ciertas empresas de, de que con sus derivados mover muy bien el, el precio de la acción o mantenerlo, subirlo, bajarlo y tal. Y ahorita que ves el tipo de cambio así, oye, hay alguien que está jugando con el peso o hay alguien que le está moviendo sabroso o... Digo, a lo mejor me estoy alucinando. Ya, ya nos dejó entrever el presidente que, que tiene información privilegiada <risa> y que sí. desafortunadamente yo, yo le creo totalmente. O sea, yo, yo, yo creo que él no sabe que es información confidencial que únicamente el, el Banco de México y su autonomía pueden eh, dar a conocer en la fecha en la que Banco de México tiene establecido un, con un calendario previo yo creo que ya sí, ya sí el presidente sa salió y dijo esto. No, pues es que me dijo Rogelio de la Hoy pues yo yo creo que a lo mejor se filtra desde antes. Y como bien dices, este posi posiblemente con, con ya sabiendo que viene un aumento en tasas, pues puedes actuar con, con este tema de los derivados. Y, y quién sabe si sea casualidad este tema que tú dices, pero pues llama la atención sí, que, está que cuatro días seguidos sí. se mueva igual. Y, ¿no? y, a, y a lo que decíamos, y el podcast pasado lo, se lo mencionaba a Diego, que aquí en México éramos eh, el oráculo de Omaha o, o, o la, ¿cómo la pitoniza? O, que, que al final del día, por ejemplo, viene el movimiento de tasas, pues ya el otro güey anduvo de chismoso y bueno, es el presidente al final del día, pero el banco, el banco central tiene que respetar cierta autonomía, entonces no puede hacer eso, sea quien sea el pelado, pero aquí en México... ...le comentaba a Diego que de repente iba a reportar a Cemex... ...y un mes antes de que reportara a Cemex... ...y ahí va la subidita... ...pero constante, constante, constante... ...y es la típica frase que decimos en México en... ...compran el rumor, venden la noticia, ¿no? Claro. Entonces, pues obviamente... Eh, es, ...es muy difícil de comprobar... ...que se haya filtrado información... ...pero no hay otra razón que veas algo subiendo de esa magnitud y que cuando ya llegue la noticia ya valga lo que tiene que valer, ya se haya descontado esa, esa subida o ya se haya eh, igualado el, la evaluación que debe tener con lo que reportó y por arte de magia, cosa contraria que si ves en Estados Unidos que un día reporte y se baja 20% o se sube 20% claro. aquí este... No mantenemos el secreto. No, ¿okay? creo que el nivel de corrupción, y eso sí es algo interesante, y lo he platicado, y, y ya de, leja, dejando el lado de que si eres pro-AMLO o, o, o, o, o anti-AMLO, este, que, que no sé si se respeta, pero bueno, cada quien puede ser o hay diferentes este, posturas, pero sí me queda claro que somos un país muy corrupto, hasta para la información, o sea, no puede ser que es, todo se filtre todo este todo vaya por ahí, pero bueno. Es, es increíble, es increíble. Y, y, y yo aquí en el caso del presidente, yo sí le creo, yo creo que él no sabía que, <risa> que, el, que el encargado de, de dar esta noticia era Banjico y no sabía cuándo se daba a conocer. Yo le creo totalmente, entonces bueno, se le fue. Se le, fue, <risa> se este, le chispoteó. Se, se le chispoteó desafortunadamente, mi estimado. Bombero. Oye, Javier, eh, ahorita como te decía, hablando del, del SNX, que, que desde... Y voy a hacer un paréntesis, yo cuando, cuando me toque, en lo que nos toca trabajar, de repente viene gente defraudada, de, de Defraudada, a veces con, con, con causa, y a veces creo que ellos, ellos no, eh, no siguieron las reglas de una inversión, porque muchas veces es porque no se aguantaron o cosas así, ¿no? Y le echan la culpa al enfrente que a lo mejor les explicó mal. Pero yo algo que me ayudaba mucho para. para tener más eh, este personas que, que, que estuvieran conmigo en, en, en inversiones, y es que les decía que si no estaban hartos de que les dieran excusas, porque qué, porque, qué buen hombre, sí, porque eh, yo de repente llegaba y les decía, a ver la excusa de Grecia, que depende de la época en la que vivas, ¿no? Claro. Pero siempre, yo siempre decía que era bien fácil invertir en renta variable cuando tienes clientes, porque si te va mal, les dices, espérense, y si te va bien, pues eres un fregón. Claro. Pero muchas veces dices, oye, la constante de los últimos 10 años es que me vaya mal, y siempre vas con el, con el promotor o con la persona que te atiende y te dice no, güey, es que Grecia, no, es que Trump, no, es que no sé qué. Entonces... Para todo te dan excusas sí. y el fondo que, que el, el que queremos hablar un poco este pues es el, el SNX quiere decir eso no sin, sin excusas. excusas había un anuncio bombero en televisión hace algunos años de BlackRock Rock en donde eh, el, el anuncio empezaba, haz de cuenta que te, te, te iban enseñando diferentes tipos de bicicletas a través de la historia. Y primero la de la llanta grande adelante y la llanta chiquita atrás y luego al revés, la llanta adelante atrás y así. Diferentes bicicletas y luego la, la, un poquito la analogía del, del anuncio decía no trates de inventar el hilo negro ya está, nosotros ya tenemos el vehículo. Montate en nuestros ETFs, en nuestros iShares y, y, y, y este, logra tus objetivos financieros. Honora que en honor merece, yo le quiero mandar un saludo a Carlos Ponce y Alex Santillán y a todo el equipo de Sin Excusas que han hecho un trabajo bien, bien interesante, bombero, porque en los últimos 21 años el fondo lleva en promedio una tasa de retorno en pesos del 20.71 y en dólares del 16.60%. Carlos y Alex y, y todo el equipo de, de Sin Excusas diariamente sacan uh, eh, tres notas. A mí me llegan las tres notas y la verdad es que siempre hay algo bien interesante que leer. Y, y recientemente, eh, no me acuerdo si fue el día de ayer o antes Como que lo han sabido ejemplificar para el muy cliente bien. promedio, ¿no? O sea, para todos, pues. No, muy bien. Fíjate esto, fíjate. O sea, hay muchos pitch que yo leo que digo... ¡Olé! Y de hecho se las... Hay con todo respeto para Carlos, pero se las vuelo las, las ideas para... <risas> claro, para compartirlas en el sentido... Digo, para calmar o para... Sí. O para entender que es, un, que es un ciclo o un proceso o algo sí. que, que tiene que pasar. Fíjate, hay un manejador de fondos inversionista muy, eh, muy conocido que se llama Peter Lynch. Él manejó un fondo en Fidelity eh, durante 13 o 14 años, si no me equivoco. Y Peter Lynch en el 1994 hizo una analogía, hizo, un, hizo una predicción así muy sencilla y dijo, mira, históricamente las utilidades de las empresas suben un 8%. Esto significa que las utilidades se van a duplicar en los próximos nueve años. Uh -huh. Dice, en ese entonces el Dow Jones estaba en 3,800 puntos. Entonces dice, pues yo estoy convencido que en los próximos nueve años el Dow Jones va, va, va, va a sumar otros 3,800 puntos. Dice, lo único que no sé es los próximos 500 o 600. Dice, eso no sé para dónde van. Para arriba o para porque, abajo, porque, pero en ocho pero años, al doble. Claro, porque tienes, tienes que tener en cuenta que, que, el, que el mercado es de emociones. Sí. Y él, y él, y dice, dice Carlos y, y el equipo de, SN, de SNX dice, oye, pues ya te atinó eso, dice, porque desde que él dijo eso, el Dow Jones más o menos debería de andar ahorita en 31 mil puntos y está en 35 mil, bombero, entonces, lo que dice este señor es muy cierto, eh, creo que Carlos y el, y el equipo de Sin Excusas lo está dotando bastante bien. La metodología de ellos es sé dueño de las empresas, olvídate del casque. No le vas a atinar, o sea, no le vas a atinar a vender en el, en el máximo ni a comprar en el mínimo. Pero si tú tienes empresas como la que ellos manejan, este, y me, me voy a volar algunas ideas. Oye, pero traen, por ejemplo, Nike. este Y dice, oye, fíjate que las utilidades de Nike y, y, y, y, y ves un poquito cómo escogen las empresas... La verdad es que mejor dedícate tú a trabajar y, y el dinero que te vaya sobrando, velo invirtiendo en un fondo como el de Sin Excusas y, y, y vas a tener este, un, un retorno histórico como el que tiene el fondo de casi el 21% en promedio anual en pesos. ¿no? Me ha pasado, te, te quería, te quería este, mencionar esto, Javier. Varias veces que, que he llegado con gente y, y, y oye, eh, pues cuando llegas a ofrecer y tal, y... Eh, empaquetados o, o, o yo te hago la, la estrategia o ta, ta, ta, ta, ta, te dice a ver bomberú yo, yo invierto cabrón y lo hago muy bien me pasó hace poco con un, con un chavo y, y, y ves el performance y le dices, oye güey pero te ganó el índice o sea, estás invirtiendo en tecnológicas y te ganó el índice de, de tecnológicas estás invirtiendo diversificado y no le estás sacando por ejemplo, al 20%, y tanto, al 20 que paga el sin excusas ¿Y cuánto tiempo le dedicas, güey? Claro. O sea, al final del día, tu radiografía... Por ejemplo, si hubieras metido un peso en sin excusas en cinco años, tuvieras más de dos pesos. Y esto... Al menos. Este... Y estos güeyes te dicen, oye, es que yo traigo el 10, pero estoy perdi estoy dedicándole tanto tiempo como que zapatero tus zapatos está muy padre porque a veces hay gente que le gusta por porque a lo mejor siente adrenalina o lo quiere Nos ganan las emociones y la ambición bombero, definitivamente. Totalmente eh, de perdóname que el, te... el, el, el punto de la ambición es, sí, es, oh, sí. lo sigo viendo eh Mira, o sea, perdóname que te interrumpa no, pero por uno, favor. uno uno de las últimas notas que saca el equipo de Sin Excusas es acerca de las historias posteriores a los splits sí. y es que la empresa Amazon acaba de proponer un split, si no me equivoco 20 a 1, uh -huh. en donde la empresa actualmente vale 3.400 dólares y pues te vas a ir a una empresa de 170, 100, 170 dólares uh -huh. para que haya mayor bursatilidad y haya más gente eh, dispuesta a comprar una acción de 170 dólares que de 3.000 Bueno. El punto es que cuando Carlos saca esta nota, que fue hace una semana o, o una semana y media, pues la acción, tú, tú la volteas a ver en aquel entonces, los precios objetivos en promedio del, de los analistas estaban en $4,100. El 100% de los analistas decía que era compra. Sí. Y desde que salió esta nota, la acción te ha dado casi un 15%. Sí. En directo. Sí. Entonces... Te, te puede ganar la ambición y decir, no, pues me voy a Olino, me voy al 50%, con, oye, pero no, tranquilo, vamos a hacer un algo diversificado, vamos a hacer un portafolio, creo que el vehículo ya está hecho, vayan a, con el bombero, y pregúntenle, pregúntenle acerca, información acerca de, del fondo sin excusas, que me parece que han estado haciendo las cosas súper, súper bien, y no nosotros lo único que tenemos que hacer es trabajar para seguir invirtiendo en este tipo de fondos bombero. De acuerdo, de acuerdo, y... Y bueno, eso que dices de Amazon, yo veía que el efecto no era... La mayoría de las veces no, no era un tema eh, que, con un fundamento sólido, sino simplemente... La favorita. No, y además había gente... Y pasa porque te lo dicen y, y, y extrapolas a que dices, oye, traigo 20 eh, ocurrentes en, con los que tengo contacto y ya me dijeron 10 sobre lo mismo. Dices, en la madre, cuánto se exponencia que todo mundo haga lo mismo? Y cuando hay un split hay mucha gente que, que se acuerda que valía más de tres ceros, claro. o más bien tres ceros, este, y dice está barata y compran sí. nada más por eso, güey. Sí. O sea, no es tanto porque, digo, si sí le das más, más alcance a mucho más gente, sí. pero también la voltean y pasaba con el mismo Tesla. Volteaban y decían, es que ya valía cuatro, no sé cuánto y ahorita vale mil, compra porque está barato, y tú, pero pero no hay fundamento, <risa> no, no hay nada, no hay técnicos no hay nada. No, pero no hay nada, tienes cabrón. toda la razón porque precisamente cuando, cuando vimos esta nota, este le hablo a algunos clientes y hay uno que me dice, pues bueno, cómprate 50 mil dólares y dije, no, pues nos van a alcanzar un chorro de acciones compramos 14 acciones sí, sí. Y, y 50 mil dólares es un millón de pesos sí. y compras 14 acciones. Entonces, si, si vas a hacer este split, pues entonces te van a alcanzar 280 acciones, ¿no? Este, porque... Sí. Entonces, más gente va a estar eh, de, eh, disponible eh, eh, va, a haber, va a haber más gente, porque hay muchas cuentas muy chiquitas, en, en, sobre todo en Estados Unidos, y que, y que dices, oye, pues una de tres mil y pico, no, pero de 170, de 200 dólares, pues así te compro dos o tres, ¿no? Sí, Entonces, claro. Este, Entonces, bien, bien por ese por esa nota, y, y ahí ahí mismo te da el ejemplo de lo que pasó con, de lo que pasó con empresas como Apple, que después del split eh, subió un 34%, Tesla, que después Ese del split cañón. sube un 81%. Oh, y Navidia, que después del split también sube un 24%. Las tres eh, le ganaron al, al al desempeño del Standard Poor's posterior al... Después del, del split. Después del split, entonces... Que lleva como 10... Cuánto, ¿Cuánto dijiste, perdón, que lleva? Amazon, Amazon debe llevar cerca de un 12, un 13%. Sí, yo lo vi como en 10, ajá. Que en la última como semana, 11, semana y 12. media. Ajá. Sí. Entonces todavía puede ser compra. Todavía eh, puede hablando ser Hablando con compra. el efecto... Este sí. psicológico de las personas, ¿no? Sí, este este efecto que dices que... Yo, yo, yo ya me di por vencido, Javier. O sea, yo ya jamás, y eso te lo digo y tengo años, pocos, pero no tantos, en entender que la teoría de mercados eficientes ese tipo de cosas no existe y, y, y a veces es mejor seguir a la, las grandes, a las masas que, que andar con los. O sea, no estoy diciendo que lo haga así. Me doy por vencido porque ya no critico ninguna inversión de que me meto en, en Tesla porque como estaba en 2000 y bajó a mil, está barata. Es, eso ya no lo, no, lo, no lo compro, pero ya entiendo que así funcionan muchas cosas, ¿eh? Yo creo, que, yo creo que siempre queremos el camino rápido y cuál es el camino fácil y, y ya, tú y yo ya hemos tenido una charla ahí muy larga con, con una empresa pero siempre queremos decir oye ¿cómo nos ganamos un 100%? ¿cómo nos ganamos un, 12, un 200%? oye tranquilo si te ganas en promedio sí. un 8% al año tú vas a, tener, vas a duplicar tu portafolio en los próximos nueve años. Se escucha muy lejos, pero la verdad es que pasa rápido y, y no le, no, no, no tenemos por qué estarle buscando el, el momento al mercado. Digo, sí, en este tema de la guerra y todo eso, pero Carlos mencionó muy bien y su equipo eh, dice, precisamente cuando hay este tipo de anuncios es cuando es compra y es cuando todo el mundo casualmente se espanta y cuando todo el mundo vende. ¿Cuántos años lleva el eh, Carlos haciendo? Si no me equivoco trae un track record de poco más de 10 años, si no me equivoco. Este muy buenos para, para ver si que si sí las puedes teca. Claro, pues es que <risa> Eh, eh, eh, perdón que lo diga nuevamente pero zapatero a tu zapato y, y, claro. y, y si tú trabajas en algo y, y te dedicas a hacer dinero en algo pues lo único que tienes que estar haciendo es invirtiéndolo en, con, con, y dejándoselo a alguien que, que sepa hacer bien las cosas ¿no? y creo que él, ellos han hecho muy bien las cosas perfecto Javier, pues bueno, pues llegamos a nuestro final de nuestro, nuestro podcast pues que tengan una feliz semana a todos y muchas gracias por la invitación bombero, no Javier, es tu casa y bueno, hasta la próxima, hasta la próxima ánimo We'll